El Observatorio de Pobreza y Exclusión Social, o pretende ser un referente en la generación de conocimientos sobre la pobreza, la exclusión social y las condiciones de vida de las personas que se encuentran en esa situación, tanto en el conjunto del territorio nacional como en las comunidades autónomas. Hoy, más que nunca, se hace necesario comprender los procesos sociales implicados en la generación de desigualdad, pobreza y exclusión social en España, entenderlas como un proceso longitudinal y multirelacional que afecta la vida de las personas. Para ello, el Observatorio pretende fortalecer la investigación y unificar toda la información fiable sobre el tema. En el Observatorio se podrán encontrar Definiciones sobre los principales conceptos relacionados con la pobreza y la desigualdad social. Indicadores de desigualdad, de pobreza y exclusión social. Un banco de datos con datos estadísticos de diversas fuentes que permitan comprender y observar la evaluación de los procesos de pobreza y exclusión. Y un centro de documentación en el que se divulguen trabajos científicos, tanto propios como de APN, como de entidades del tercer sector de acción social.